Entre ladrillos veo que pasa la gente y saluda a grito abierto En un sitio donde las calles las marca el camino de un niño que corre El camino de un niño que juega Pasa a la casa y toma una taza de café y de esperanza sitio donde las casas son más que paredes son madres son niños mayores son vidas que con grúas van heridas canta con la cara marcada y doliéndole los ojos y el ritmo que en sus manos sangra habla Entre los olmos y la carretera, cruzando barricadas de hierro, se esconde el barrio del río, el barrio del río. La cultura del hermano amigo, la del niño y el libre albedrío, es la hoguera que todo lo quema, es la hoguera que todo lo quema. Alegrías y penas en el barrio del río barrio del río, el barrio del río.